Hola chicos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos al canal, acá. Bueno, hoy tuve un día bastante complicado. Eh, más que nada un día, una tarde complicada. Eh, mi madre tuvo unos problemas de salud. Eh, Heavis. Y bueno, nada, tuvimos que salir corriendo al sanatorio. Por eso es que hoy no subí el código de, de la búsqueda del tesoro. Así que bueno, nada, tampoco va a haber directo a la noche, ni acá ni en Twitch, no estoy no estoy de humor para hacer nada hoy, mañana, no sé, veremos, veremos, veremos cómo continúa esto, si ella está mejor, eh, probablemente lo haga, eh, si no, no, no sé, eh, a veces pasan estas cosas y bueno, uno lamentablemente no las puede prever, así que bueno, nada tampoco como de la cámara no sé si se bien si se escucha bien supongo que sí espero que se escuche bien ahí lo subí al tope pero bueno eh, nada chicos básicamente eso muchas gracias y hasta nuevo aviso